Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza a Crecer con Paloma Hornos. Para Samuel Johnson, descrito como, sin lugar a dudas, el hombre de letras más distinguido de la literatura inglesa, porque no en vano es el segundo autor más citado en lengua inglesa después de Shakespeare... Samuel Johnson decía que el lenguaje es el vestido del pensamiento. Y lo es hasta el punto en que una palabra bien elegida puede economizar no solo 100 palabras, sino incluso 100 pensamientos. La palabra es el espejo de la acción, pero mal colocada estropea el más bello pensamiento y por eso tiene un importante impacto en nuestra mente y en nuestros corazones. Como dice uno de nuestros invitados, Luis Castellanos, el lenguaje es el recorrido que realizamos hacia el otro y hacia nosotros mismos. Es... ...la herramienta con la que pensamos juntos... ...hoy en Crecer con Paloma Hornos queremos reivindicar el poder de la palabra... ...esa poderosa herramienta que puede cambiar nuestro mundo... ...y para ello contamos con tres invitados que nos van a acompañar esta mañana... ...Luis Castellanos es doctor en ética y licenciado en filosofía y letras... ...y es considerado uno de los pioneros y mayores expertos en la investigación... ...sobre el lenguaje positivo y sobre la influencia que éste tiene en el desarrollo cerebral... ...muy buenos días Luis, bienvenido desde Guetaria. Buenos días, gracias por, por invitarme, es un placer y desde que te haría, desde luego todavía más placer porque encima de la entrevista al ladito estoy viendo el mar o sea que, Oh, eso que es un lujazo me... bueno, pues lo, lo escucharemos tú lo, re, tú lo ves a través de tus ojos y nos lo transmites con las palabras, o sea que sí. triplemente afortunados eh, Luis, ¿es tan importante tomar conciencia de, de la importancia que tiene el lenguaje que utilizamos a diario a la hora de educar y criar a nuestros hijos? Eh... A ver, eh, hay, hay, hay una definición que me gusta mucho de educar, eh, o de, sí, de educar. Y, y, y la cojo de Pico Iyer. Pico Iyer es un, un, un experto en, en la quietud y en el silencio, y un día le preguntaron qué era eso de la quietud y el silencio, y, y decía que es el arte de enamorarse del mundo y de todo lo que contiene. Uh -huh. a, al hilo de eso, educar, eh, quizás tendríamos que a, definirlo con esa exactitud que, que tiene Pico Iyer. Educar sería aprender eh, a enamorarse del mundo y de todo lo que contiene. Por lo tanto, ahí entrarían en todas las materias que las que estamos hablando, que normalmente, que suelen ser las matemáticas, la física, la mm -hmm. química, Así todo es. lo que tenemos, pero también entraría en una nueva materia que es, eh, como en el, para enamorarme del mundo y de todo lo que contiene, me tengo que enamorar de mí, tengo que saber cómo es mi mente. Y tengo que, si es posible, educarme en tener una mente en calma y en paz, al hilo de Pico Iyer para después poderme enamorar del mundo y de todo lo que contiene. Es decir, descubrir el mundo y cuando lo descubro me enamoro de él. Y la forma de descubrirlo son las palabras porque las palabras dirigen nuestra mirada. Entonces sí. lo más importante es qué palabras habitan en nosotros que van a dirigir nuestra mirada para enamorarnos del mundo. Es como unos vasos comunicantes que se dan. ¿eh? Es decir, sí. voy a aprender ciertas palabras para mirar el mundo. Si me gusta lo que estoy viendo, igual puedo seguir con estas palabras. Si no me gusta, puedo elegir otras. Esa es la libertad del ser humano. ¿Puedo escoger qué palabras me van a dirigir o van a orientar mi vida. ¿A dónde? Estupendo, muchísimas gracias. gracias. Pues nos lo, nos lo vas a contar en un momento porque voy a presentar al segundo invitado. Marcos Cartagena es escritor, conferenciante y experto en la verdadera esencia de un país increíble, Japón. Buenos días, Marcos, ¿cómo estás? Hola, Paloma, buenos días. Muy bien aquí, con ganas de hacer esta entrevista. Eh, Marcos, ¿en qué sentido Japón y su filosofía... Parca en palabras, hemos de decir, cambió tu vida. Así, haznos una brevísima porque luego nos lo vas a contar en detalle. Pero, ¿cómo fue, cómo entró Japón en tu vida? Bueno, pues eh, yo siempre digo que entró por diferentes vías, ¿no? Y al final fueron varios puntos que se conectaron y me llevaron hasta allí. A mí Japón siempre me había llamado la atención, como un país enigmático, misterioso, con una cultura diferente. Uh -huh. Después, el idioma... Cuando lo escuché la primera vez que me paré realmente a, a escucharlo en profundidad, me di cuenta que era un idioma precioso y, y quise aprenderlo desde el principio. Luego, las artes marciales. Yo soy practicante de karate y el karate tiene una esencia muy fuerte de la cultura japonesa en, uh -huh. en, en el mismo arte marcial. De hecho, la palabra karate, do, que es el, el nombre real del arte marcial, lo transmite porque el do es un símbolo que se pone al final que significa camino es un camino que se recorre para realizarte eh, a nivel personal a través del arte marcial. Y luego el estudio de las económicas, yo estudié empresariales, y decidí que, bueno, si aprendía un idioma de Asia, de un país económicamente fuerte, pues eso podría ser un punto positivo para mí. Sí. Todo eso al final me llevó a decir, ¿y si me fuera a Japón a vivir un año? <ríe> y esa idea entró en mi cabeza y ya no volví a salir. ¿Qué fuiste? ¿Con una beca del Monbuso por casualidad? Las estuve mirando, pero uh -huh. para personas que han estudiado económicas como yo hay muy pocas becas, claro. es todo más para ingenieros, médicos, Cierto, sí. eh, profesiones así un poquito más técnicas diferentes es especiales en otro sentido. ¿no? Al final decidí hacerlo todo por mi cuenta porque era una forma de diseñar el viaje como yo quería hacerlo porque al final las becas te, te dicen cómo tienes que hacerlo, no dónde tienes que vivir, eh, en qué ciudad tienes que estudiar, qué universidad. Tienes que ir, etcétera. Entonces yo dije, mira, este es mi sueño y lo voy a diseñar como a mí como me gusta. Al final eso me costó un buen dinero, pero valió la pena. Pues estupendo, nos lo vas a comentar en un ratito porque vamos a dar paso a la tercera invitada, Mila Panteca, una mujer polifacética que nos invita a explorar el lenguaje del amor. Muy buenos días, Mila, ¿cómo estás? Buenos días, Paloma. Buenos días a todos. Amor, desamor, alegría, tristeza, aciertos, fracasos, palabras que, que son más que palabras, ¿verdad? Pues sí, sí, la verdad es que este libro es mi primer libro, nunca había escrito absolutamente nada y, y nace de, bueno, nace de una de una influencia de personas de mi entorno que me animan a escribirlo. Eh, bueno, pues eh, parte un poco de, pues de, esa, de esa, es que no sé cómo decirlo, de, esa, de ese empuje de otras personas y uno de ellos con mi padre desde la infancia. Eh, y trata sobre todo sobre cómo nuestras, nuestros vacíos, nuestras carencias afectivas y carencias de apego sano en la infancia. Van generando luego en la edad adulta una serie de adicciones, como adicciones al amor, a un amor uh -huh, tóxico, claro. cómo se van generando apegos tóxicos para llegar a un no amor, a una dependencia emocional y, y bueno, eso tuve que hacer un gran trabajo para investigarlo, de dónde me venían una serie de comportamientos inconscientes tóxicos. Y hecho ahí un gran trabajo con, con la adicción, además de mi padre, que es adicto, ha sido adicto al alcohol durante prácticamente toda su vida, hasta hace poco. Todo un ejercicio de, de valentía, sin duda, pues bienvenida. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida. Cuando se abre la puerta a la comunicación, todo es posible, así que disfrutemos de esa magia y sin más preámbulos, comenzamos. Pensador y pionero en la investigación del lenguaje positivo y su influencia en el cerebro y la mente, Luis Castellanos nos invita a darnos cuenta de que cada palabra deja una huella en el cerebro. Pero no solo en el cerebro ajeno, ¿verdad? Sino principalmente en el propio. ¿Es correcto? Sí, sí bueno, claro. Todo empieza por, por nosotros. El, el otro día, cuando me estaban haciendo una entrevista hablando de lo que son las noticias y las noticias que estamos teniendo hoy, si nos estaban... Eh, dando un, una información positiva o negativa de la vida que tenemos, pues le eh, que las primeras noticias que nosotros recibimos son las que recibimos primero en el, en el vientre de nuestra madre y luego cuando, cuando, cuando salimos del vientre ya nos están dando las primeras noticias y nosotros estamos dando nuestras primeras noticias a nuestros padres. Lloramos, necesitamos comer, nuestros padres nos hablan, nos dicen. El, el mundo siempre es noticiable, ¿no? Y entonces eh, lo más importante es que se va configurando con esas noticias. Eh, eh, pues nuestra historia. Nosotros somos la, la, la historia que, que nos vamos contando con las noticias que vamos eligiendo o que se van configurando en nuestro cerebro sin que las podamos elegir. Eso es quizá una de las cosas más importantes cuando ya entramos con el lenguaje positivo, que es la capacidad de elegir las palabras que van a, a determinar el rumbo de tu vida o que lo pueden cambiar el, el rumbo de tu vida. Por lo tanto, claro, lo primero que hacemos es que somos noticiables hacia adentro, por lo tanto, son las noticias que nos damos. Y a ver qué, qué sucede con eso, es, eh, digamos, en nuestro futuro. ¿Qué hacemos con esas palabras que tenemos, con ese lenguaje que hemos adquirido? Yo, yo hablo siempre lenguaje oral, escrito y gestual, como inicio. Por supuesto. Entonces, claro, ahí es donde realmente nos damos cuenta de, de que el mundo eh, pues, eh, lo estamos aprendiendo de una manera determinada, pero también a la vez escasa. Eh, porque son noticias escasas. Se, es como si viniesen ¿no? un periódico o una sola radio. Claro. Pues al final estaríamos en la escasez del lenguaje. Entonces, lo, lo importante es la apertura. Y en esa expansión es donde podemos descubrir otros mundos y ahí es donde entra la, quizá la mirada desde dentro, pero tener también unas palabras que te guíen en esa mirada. Entonces, ahí es donde entra el trabajo de, de las palabras agitadas o el lenguaje positivo. Es curioso que precisamente hagas eh, a, aludas a las noticias porque precisamente no son hoy en día las más esperanzadoras. ¿Crees que ese mensaje negativo... A ver, no quiero llamarlo negativo porque si sí es un juicio. Ese, bueno, también pesado es otro juicio. Pero esas noticias y esas informaciones que nos llegan más bien, digamos, pesadas, eh, ¿nos están bajoneando tanto como realmente nos quejamos o nos quejamos de boquilla? Bueno, primero hay un principio de queja que ya existe, pero independientemente de esto, durante la gran parada, como le llaman a algunos a todo lo que ha ocurrido sí, con, eh, con, la, con la pandemia, eh, eh, sí que ha, ha habido un tipo de lenguaje y un tipo de palabras que han abundado muchísimo. Eh, yo hice un, un estudio, empecé a recoger todas esas palabras que se decían desde pues eh, lo que desde el de la presidencia se decían en los medios de comunicación, lo que hablábamos entre, las, entre los amigos, la familia, los Zoom, todas estas cosas. Y, y al final sí que es verdad y se ha notado que todo lo que más ha presionado al cerebro en el lenguaje, porque sí. en definitiva lo que te hace, ha sido un lenguaje más negativo, eh, más doloroso, eh, lleno más de sufrimiento, que al final eh, lo que el resultado que hemos visto es que ha, ha habido... Una crisis mental que ha incrementado, pues eh, digamos, eh, en España se hace un 20 un 30% más todo lo que son las atenciones psicológicas o psiquiátricas, o más, no se sé sabe cuánto es. Sí. Pero claro, eso tiene que ver con un lenguaje que ha sido muy tóxico. Y, eh, y yo creo que es el gran problema de, de, de la sociedad. Cuando no sabemos que las palabras pueden dañar o pueden matar, en un momento dado, eh, pensamos solamente que son un sistema de comunicación. No son un sistema de comunicación que llegan a, a nuestro cuerpo y lo habitan de alguna manera. Entonces, claro, ¿cómo quiero yo que me habiten las palabras que me llegan? Si tú tienes eh, tantas palabras, eh, de 100 palabras que se han dicho, pues 90 han sido palabras negativas eh, o palabras que te han llevado a un conflicto interior, como puede ser eh, no salgas de casa, quédate, uh -huh. sal con mascarilla. Claro, todo esto que eh, son palabras muy limitantes, si el cerebro no está preparado para entenderlas, al final te causa un deterioro cognitivo, un deterioro emocional. Y hasta un deterioro físico, que es lo que ha sucedido muchas veces. Y, y, y claro, Antonio Damasio que es uno de los mayores expertos de emociones del mundo, premio Príncipe de Asturias, dice que ante una emoción negativa necesitamos cinco positivas. Imagínate, ahora necesitaríamos durante X años estar oh, claro. eh, dando eh, mensajes positivos, eh, pero no positivos como buenismo, ¿eh? sino palabras que, que tengan un contenido esperanzador, de esperanza activa eh, a la sociedad, porque lo que han hecho ha sido eh, meternos y, y, y, y aprisionarnos, no solamente nos ha aprisionado el virus, que, que nos, atrapa, nos, nos atrapaba los pulmones y nos dejaba sin respirar y, y bueno todo lo que ha ocurrido, sí. sino que también el lenguaje ha atrapado y ha encerrado nuestra mente. Y ahora, claro, cómo construimos un nuevo lenguaje y qué responsabilidad es la que tienen nuestros líderes políticos, nuestros líderes empresariales, nuestros líderes de eh, los medios de comunicación, eh, que, de, la, la propia sanidad y la educación, sobre todo la educación. Entonces, claro, ha, habrá que ver todo esto cómo se empieza a regular y, y, y, como digo yo, y cómo se van a, a aconsejar, o se van a dejar aconsejar, a, a aquellos responsables eh, sociales eh, que son los que van a diseñar eh, nuestro futuro y el futuro de la humanidad entonces, por lo tanto, eso sería muy interesante saber quiénes son quienes asesoran a esas personas para que realmente tengamos en cuenta hacia dónde nos quieren dirigir. Llevamos, concretamente haciendo alusión a lo que estás diciendo, eh, un año y medio utilizando palabras con ese contenido, digamos, poco, vamos a llamarle poco positivo. Por lo tanto, hemos, eh, hemos fortalecido el músculo de las de las palabras negativas. ¿Crees que sería posible a partir de ahora, si nos lo propusiéramos, hablar de cualquier tema pero de cualquiera, incluso de los temas más preocupantes, utilizando solamente expresiones y palabras positivas y dejando de lado las negativas, ¿es, es viable esa construcción? Eh, Podría ser viable, pero no creo que sea adecuada. Ah, sí, <ríe> es decir, estaríamos, estaríamos restringiendo también parte de, lo, de, de, de quiénes somos nosotros y cómo, no somos, y, cómo, y cómo somos. Lo importante no es censurar tanto todo un tipo de lenguaje, sino tener la capacidad de elegir, uh -huh. de escoger las palabras. Es decir, y, y sobre todo, hay algo también que es más importante que todo eso. El daño que uno se puede causar buscando un sistema de perfección en el cerebro, tanto en el lenguaje como en la forma física o en la forma de entender, puede ser tremendo. Porque no lo vamos a conseguir. Es decir, eh, y, y eso no es que pasa es que tenemos que aceptar nuestra propia naturaleza. Claro. Es decir, hasta el último día de nuestra vida todo, todo es vida y nos seguiremos hablando hasta el último día de nuestra vida. Y habrá días que nos hablaremos mejor internamente y habrá días que nos hablaremos peor. Y tenemos que tener la posibilidad de perdonarnos, de ser amigables con nosotros mismos, de ser autocompasivos con nosotros mismos para podernos, para ir creciendo. Porque el crecimiento es cuando te amigas contigo. Cuando no te amigas, hay mucho conflicto. Entonces, eso de hablarse bien, yo creo que eh, solamente bien. Es decir, escoger palabras positivas, aparte que sería una pobreza. Para, para el cerebro, porque al final no podemos hacerlo. Hay muchas cosas que necesitamos explicarlas a través de, de, un, de un no. ¿eh? O, cierto, o explicarlas cierto. a través de mañana ya veremos, que no es tan político, mañana te lo dejas. Entonces, claro, hay muchas frases que no puedes darle un, un giro tal que, que parezca que todo va a ser positivo, porque en el cerebro ni lo va a aceptar ni va a ser posible. O sea, y yo creo que perderíamos la riqueza. ¿eh? Es como si de repente la música que quisiéramos escuchar fuera simplemente una y si siempre la misma nos perdemos la riqueza del rock, del folk del de, de jazz, del blues, de, de, de, de todo lo que queramos la riqueza del ser humano tiene que estar incluida en, en, en su propia posibilidad de cambiar el lenguaje pero porque lo quiere escoger y lo, y lo quiere elegir y eso sí que es cuando uno tiene que aprender cuáles son las palabras que guían en su vida y hay palabras guía que son las que enriquecen tu viaje, no tienen que ser todas eh, pero Tú quizás elegir pocas. Yo siempre digo sí, silencio y quietud, que son las que a mí me gustan. Pero hay, hay, hay una en japonés que luego se la quiero comentar a Marcos, que me encanta, que igual la conoce él. Entonces aquí estoy yo diciendo cualquier cosa, igual él me puede ampliar el conocimiento de esa palabra, porque para mí es fundamental. Eh, en japonés eh, me ayudó a entender en castellano el significado. Bueno, pues porque no nos lo adelantas y luego que Marcos nos claro. lo complemente. O, o directamente, Marcos, cuando nos lo plantee Luis, aprovecha y, claro, y... Aprovechas y te metes conmigo, Marcos. No, no te metes. Claro. Riqueza, ¿sabes? Es decir... Pero, pero enriquecemos, aquí, claro. Aquí hay dos cosas fundamentales también que decía antes. En el lenguaje coloquial, en el que tenemos con los amigos, con la familia, puede ocurrir cualquier tipo de cosas. Es donde más amables tenemos que ser con nosotros mismos. No estamos controlando el lenguaje. En el lenguaje donde vamos a intervenir, donde vamos a diseñar, Parte de nuestra estrategia de futuro de vida, que pues ser un lenguaje que tenemos también con nuestra pareja, pero que vamos a tener en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales, es donde realmente tenemos que cuidar el lenguaje. Esa es una de las claves. Y tenemos que aprender a seleccionar muy bien las palabras, a elegir cada camino que la palabra sigue. La palabra sigue un camino que es la que va generando nuestra historia. Y eso lo decía Kahneman, eh, tú que has estudiado economía, Daniel Kahneman es el primer premio Nobel de Economía que era psicólogo en el 2002. Y él decía que, después de todas las investigaciones, que a mí me fascina Kahneman porque me parece uno de los genios del siglo XX y del siglo XXI, él decía que todo lo que el ser humano lo que más desea es tener una buena historia, una buena historia de vida con un protagonista de todos. Lo importante es que tenemos que tener una buena historia de vida siendo un, un, un protagonista digno. Una, bu una buena historia son narraciones, aquello que nos contamos a nosotros uh -huh. y cómo contamos lo, lo que nos ocurre a nosotros a otros y cómo nos escuchan esos otros. Por lo tanto, la historia son narraciones. Podemos estar trabajando en lo que queramos, podemos ser, podemos ser cantantes, podemos ser economistas, podemos ser eh, politólogos, podemos ser empresarios, podemos ser lo que queramos, le da lo mismo. Pero nos vamos a contar, todo ser humano tiene una historia que contar, todo ser humano, 7.500 millones de personas tienen una historia que contar. Lo importante es que escuchemos esa historia y saber cómo podemos ayudar a que esa historia sea una buena historia de vida, es donde entra la compasión y la amabilidad. Y donde entra, y ya ahí lo fino, <ríe> con la palabra en japonés la tengo aquí apuntada, no sabía que ibas a estar tú, pero es una palabra que, me, que la he nombrado varias veces, que es cotodama. ¿Conoces la palabra cotodama? Cotodama. Sí. A cotodama. ver, refrescame el significado, creo que sí que sé cuál es, pero... Cotodama eh, es, es, eh, eh, es eh, el alma de las palabras. La creencia de que el lenguaje que utilizamos puede cobrar vida. Cada ah. palabra contiene la energía de su significado y es capaz de influir en nuestra realidad es un concepto que está vinculado a, a, a la religión sintoísta, eh, al, al Aikido, de, que es fundamentalmente como un arte marcial, como tú has dicho, el karate también es, eh, yo también practiqué karate, do. Y, y Kotodama me parece una palabra eh, fascinante, porque nos, nos está diciendo que que cada palabra... Después tiene sus rituales. Ya sabes, tú conoces bien Japón, después tiene los rituales, el sonido de la palabra, asociado al sonido de los tambores. Está ahí, bueno, todo lo, lo que es... Eh, es que mi un es un gran, un gran coleccionista de, del mundo de Japón. Uh, te lo comentaba. Es uno de los mayores coleccionistas de Europa, de Japón. Del mundo de Japón. Entonces, Kotodama eh, a mí me reveló es decir, que cada palabra tiene una energía. Y eh, hay un mensaje de, de la ONU en el... En, junio, el 18 de junio del 2019, hablando de cómo crear contranarrativas contra el lenguaje del odio, porque hay palabras que matan es decir, también hay energía positiva y energía negativa energía que causa beneficio y energía que causa perjuicio y, y además no no perdona que, que no solamente se trata de energía porque ahí influye somos cuerpo mente y emociones y ahí influye eh, todo lo que tiene que ver con la neurociencia asociada al uso de las palabras ya es más allá de la energía sino es cómo nuestro propio cerebro las procesa y la, lo que entiende de ellas no no no no, es, no solamente es del plano tan espiritual sino que es pura ciencia de lo que estamos hablando verdad Claro, hombre, eh, no, no, yo parto de las investigaciones que nosotros mismos hicimos, y que publicamos en Plus, One, en Plus One a nivel mundial, o sea, de, partiendo desde de, de la neurociencia. Uh -huh. eh, y es, sí que es verdad que es energía porque lo que es tra cuando trabajamos con nuestros electroencefalogramas estamos midiendo eh, exactamente impulsos eh, eh, eh, los impulsos eléctricos que uh -huh. suceden en el cerebro y esos impulsos nos eh, pues, están diciendo tanto como estímulos y como, y como respuestas lo que sucede como una palabra en nuestro cerebro. Las palabras positivas te hacen estar más atento, más concentrado y tienes un tiempo de reacción más rápido. Pues yo trabajo con deportistas de élite, y trabajo mucho con, con campeones. Y, eh, eh, y, y el lenguaje negativo lo que te hace es rumiar, ser más lento, ser menos creativo. Eso es el cerebro y a nivel no consciente. Por lo tanto, sí sabemos que el lenguaje positivo influye de una manera determinada y el lenguaje negativo influye de otra. Los dos influyen, los dos tienen energía. Pero una energía te da vida, como decía, me dijo sí. una vez una periodista, te regala tiempo y, y otro te lo quita. Te lo quita. <ríe> Así de sencillo. Lo resumiendo en palabras, digo, te puede haber conocido antes, porque esta, <risa <risa> después de la investigación igual hay que decir, oye, el lenguaje positivo te regala tiempo de vida, calidad de vida, y el lenguaje negativo te hace, como en la rubia, te. Te, te quita tiempo de vida y tiempo de calidad de vida. Y eso llevado a la educación de nuestros niños y jóvenes tiene un impacto impresionante en su desarrollo cerebral. Tiene un impacto en el, en el desarrollo por, por, precisamente por la plasticidad y por la comprensión. Y nosotros damos el mundo educativo ya muy cerrado y muy hecho. Y, y yo creo que es el, el, el gran, y ahí esto lo pongo, en gran, en gran, el gran problema de, de, de la humanidad que estamos teniendo hoy en día es que todavía no sabemos... Eh, cómo educar, estamos en, en el proceso de aprendizaje, es decir no sabemos, eh, eh, tenemos que aprender cómo educar a darnos cuenta qué significa educar o sea, decía yo, la capacidad de enamorarse del mundo y de todo lo que contiene uh -huh, sí. es decir, yo tengo experiencias en el segundo libro que aparece educar el lenguaje positivo el poder de las palabras habitadas sí. que es muy, muy interesante, la anécdota de un chaval cómo describe después de un año de trabajo con nosotros lo que a él le pasaba y, y, y sencillamente eran las palabras que se decían mientras se miraba al espejo ese área interior que era un inútil, que no servía para nada, que era un fracasado por las notas que tenía y por su comportamiento. Y lo que decía su padre se lo lanzaba en el espejo, y lo que decía en el colegio también. Por lo tanto, eh, nos estamos dando cuenta que ya desde muy jovencitos, eh, nuestra obra interior está codificando de alguna manera también nuestro estilo de comportamiento y nuestro estilo de comprensión de nuestro comportamiento. Y, y ahí es donde podemos in, entrar e influir y romper eso. Porque es, es el peligro de una sola historia que uno se va generando a lo largo de toda la vida. Entonces, claro, cuando entramos con el lenguaje, el chaval este, claro, descubrió que lo que él pensaba, que pensaban sí, los demás de él, no sí, era cierto. <risa> ¿Eh? Cuando se abre, de repente descubre con las actividades que hacíamos que no era cierto. Y todo el mundo descubrió cosas diferentes. Cada uno de los chavales que con nosotros trabajamos durante un año en un colegio, eh, descubrió cosas diferentes. Hay cosas maravillosas. O sea, para mí fue alucinante la experiencia porque... Era un colegio multicultural con diferentes etnias, religiones, razas y, y, y con todo lo que, con todo lo que, con, que conlleva eso. ¿no? Y fue fascinante la respuesta de, de, de, de muchos chavales. Hay algunas anécdotas de uno que era el mayor, eh, no, no, no era eh, ni, ni, de, ni de la religión nuestra ni de la cultura nuestra, como decimos aquí en España, que es un error decir eso, pero bueno, estaba ahí y llegó de una manera diferente. Y cuando iba a clase, como era el mayor, era un poco bullinero, era el que hacía el bullin a los demás, era como el que, bueno, aquí estoy yo, soy el más alto, el más fuerte, y voy a imponer mi ley. Eh, pues este chaval, eh, eh, que con la familia tampoco tenía un, un buen, una buena relación, sí. eh, estaba todo ahí un poquito roto, eh, era porque no nos daban permiso para poder nombrar, ni para poder, poder decir por eso no lo digo, pero eh, después de un año de trabajo, Buscó a la tutora que había trabajado con nosotros, a Tania Gorut, que era la que dirigió todo, sí. el, todo el proyecto con nosotros en el colegio, para encontrar su teléfono, para llamarla por teléfono y para darle las gracias. Para darle las gracias porque eh, había cambiado toda su vida. Se daba mejor con sus padres, a través del lenguaje. Sí, había decidido estudiar lo que él quería, que era lo que nadie decía que estudiara, porque al final esto de estudiar FP aquí es como un mal visto. Él, él sí. quería porque le gustaba mucho la manualidad y lo quería y, y al final lo consiguió. Y que estaba feliz y contento y lo único que quería era transmitirle eh, y la gratitud durante un año. Eh, estaba el último de la fila cuando, cuando empezamos la, la, las actividades y eh, el, el último mes estaba el primero de la fila participando con su cultura, que le pusiéramos un face que le, que le las emociones a tiempo real, cuando estaban preguntando, son adolescentes, ¿eh? chicas de 14, 15 años diciéndole te he con una chica, la se está besando ¿eh? entonces de repente esos, esos colores rojos, pero quería participar antes sería imposible claro, y, y es todo un año de trabajo esto tiene su, su, su, su periodo de tiempo pero de repente uno empieza a ser dueño de su lenguaje eh, esa autoestima que, que, que era la que no tenía, de repente la encuentra encuentra eh, su autoimagen su autoconcepto, como también se dice en psicología es decir, todo de repente cambia y se mantiene con el tiempo porque también hicimos una tarea y, y, y ya con, de, que escribiesen una carta a su futuro. Que eso es muy... A mí yo de dentro de X años, ¿no? Y, y, y ahora han pasado esos tres años que dijimos, porque bueno, como eran muy jovencitos, sí. creíamos que era cuando ya algunos podían entrar a la universidad, podían estar... Sí. De verdad. Eh, además, eh, tenemos... Eh, después como nos han escrito y que lo que han dicho y que se han dado cuenta de cómo eran antes y cómo son ahora. Es decir, el, el lenguaje es el mayor motor de cambio, es la revolución de, del siglo XXI, no es solamente un sistema de comunicación, sino es un sistema de construcción y, y de diseño de, de la humanidad. Por lo tanto, si elegimos bien las palabras, para antes elegimos mejor nuestro diseño de humanidad. Cuando, hablamos de educar, cuando hablas de educar en, en tus proyectos, haces mención a algo que parece muy interesante, que son las listas de comprobación del lenguaje. Explícanos en qué consisten esas listas y cuál es su objetivo. Eh, esto nació de, de, de Atul Onguabande, que es un, un médico norteamericano que en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, le, ya le dijeron en su tiempo que, que empezase a, a organizar ciertas listas de comprobación para saber si en los hospitales de campaña se podría reducir la mortalidad. Porque a veces entras no saben no no el grupo de san, sanguíneo, igual no sí. saben el nombre de la persona, claro. te en la pierna que no es, <ríe> muchas cosas que ocurren. Y él es durante muchísimos años viendo todas las listas de comprobación que existían tanto en los aviones eh, como en la, en la construcción de rascacielos y, y eso lo quiso adaptar al mundo sanitario. Yo me leí un poco todo su trabajo de las listas de comprobación y decidimos que teníamos que hacer. Eh, eh, tienes que tomar conciencia del lenguaje que es el primer paso. Hay cinco pasos para cambiar eh, el lenguaje. El primero es tomar conciencia del lenguaje. Si no tomamos de conciencia del lenguaje no podremos cambiar. Por lo tanto por mucho que creamos que sabemos cómo hablamos, lo que sí nosotros tenemos son muchísimas estadísticas de todas las empresas que hemos trabajado que mm, gracias el 99% no contra su lenguaje en más que dos, tres, cuatro minutos. O sea, cuando estamos en directo y hablando. Lo demás no, es, no, no es eres real. consciente. No eres consciente. Entonces decidimos que teníamos que llevar listas de comprobación y como el, el proyecto que estábamos realizando, lo estábamos realizando tanto con, con las familias, con los padres y las madres, con sí. el profesorado y con todo el alumnado, cada uno iba a hacer su lista de comprobación. Una lista de comprobación eh, es, eh, es simplemente eso, que voy a comprar, comprobar o que voy a verificar, qué he hecho o no he hecho del lenguaje, si he dicho buenos días, si he sonreído, a mí, uh -huh. buenos días", si he dicho te quiero. Y las listas de comprobación cada uno lo, lo, lo, la elaboraba, cada grupo lo elaboraba eh, por pues, sus pequeños grupos, los alumnos entre ellos, los sí. profesores entre ellos y los profesores entre ellos. Fue divertidísimo. O sea, divertidísimo, porque en una lista de comprobación no tiene que durar más de 90 segundos a 120 segundos. Tienen que ser rápidas. Esto es como cuando entras a, a, a quirófano. Entonces, se hace así Claro, si no, se eterniza uno. Y, claro, y se puede pasar antes para que te acuerdes de lo que tienes que decir o después si lo has hecho. Entonces, claro, elaboramos una lista de comprobación cada uno. Hicimos una pequeña aplicación eventual para... para Recogida, Para que eh. en, en, en, en la mano. Luego había que buscar la financiación y eso ya era otra cosa. Pero bueno, la hicimos a nuestra... Y, y, claro, fue un éxito porque, claro, se dan cuenta que muchas veces pensaban que, han, que habían dicho las cosas, pero no las habían dicho. O sea, en nuestra mente ocurren cosas que damos que ha, ha sido real, pero luego después es la realidad, ¿no? No, no han salido <risa> y, ni por la boca, ¿verdad? Claro, y luego cambiar. ¿eh? Es decir, eh, porque muchas veces se preguntan, ¿qué tal te ha ido en el colegio? ¿Has estado, eh, eh, ¿Qué te ha pasado con tal profesor? Y a veces hay que cambiar y te, entonces ya también ahí empezaban a, a mejorar sus propias listas de comprobación. Porque empezaban a entender como ese alumno que entendió que lo que editaban sus padres sí. porque muchas veces te dicen Luis, ven y, decían, y no voy Luis, ven y no voy Luis, ven y no voy y de repente les dije yo ¿y si vas? en esta comprobación y cuando iban decían, pues ha cambiado todo ah, están está más amables están más atentos no sé qué y claro, ya no están desesperados dicen, ha, ha cambiado todo pues, pues, prueba claro, claro. Tal, entonces, claro eh, hay listas de comprobación de qué hago y no hago hay listas de comprobación de palabras que digo y que no digo son cosas muy interesantes que cada uno fueron eh, elaborando entonces, una lista de comprobaciones, vas, voy a bajar el detalle de mi vida y voy a saber qué hago, desde que me levanto hasta que me apuesto. Y voy a ponerme una lista de comprobación, si quiero, a, a, a primero de la mañana, me a poner otra, porque son 90 segundos. Puedo ponerme otra a, medio, a, a mediodía y otra cuando me voy a acostar. Y de repente puedo tener como, como pues, cierta, eh, cierto principio de realidad eh, de quién soy yo ante las personas y qué es lo que me interesa mirar y ver ante esas personas. Y entonces puedo mejorar. Porque si te digo buenos días, pero buenos días no está... No es, igual te digo, oye, ¿qué tal has dormido? Ya, buenos claro, días, es lo mismo. O si te doy mismo... un abrazo, o te doy un beso. Cada uno irá poniendo lo que quiera. Para terminar, Luis, ¿qué pautas recomendarías para sentar las bases de un buen lenguaje positivo? Eh, hay cinco pasos. ¿eh? Uh -huh. Hay cinco pasos. Eh, y, y, y voy a, a comentarlos. Primero yo creo que hay que definir muy bien qué es, qué es una palabra. Y, y, y, y yo creo que eso es eh, muchas veces nos, nos quedamos sin definir bien qué es una palabra esa porque es tan importante que controlemos nuestras palabras eh, orales escritas y gestuales gestual ¿eh? es una palabra si yo le digo a alguien así le estoy diciendo que le desprecio eh, claro, si igual pues, claro. yo, yo, pues igual tampoco le estoy acogiendo todo lo que le tengo que acoger eh, la, la palabra es eh, eh, o las palabras son son fascinantes aventuras de pequeño tamaño fascinantes aventuras de pequeño tamaño sí si yo cojo y doy un beso a, a, a mi pareja, eh, es una fascinante aventura cuando digo, te voy a besar. Si yo abrazo a un niño, a mi hijo, es una fascinante aventura de pequeño tamaño cuando lo estoy abrazando. Si le acaricio, es una fascinante aventura de pequeño tamaño cuando lo estoy acariciando. Cualquier palabra que yo digo es una aventura fascinante. Por eso las palabras son tan importantes, amor, querer, uh -huh. pasión, amabilidad, sabiduría. Todas esas palabras son aventuras de pequeño tamaño fascinantes que nos pueden meter en un mundo increíble. ¿Para bien o para, mal? o para mal? Y ahí es donde empezamos a trabajar el lenguaje positivo, es decir, tiene que ser para bien, lógicamente. Evidentemente. Pues resúmenos <risa> pues, esos, esos cinco pasos que nos habías dicho sí, que eran así súper breves para. Bien. El, el, el primero ya lo, lo, hemos lo, lo hemos mencionado antes, es toma conciencia de tu lenguaje. Ajá. No puedes cambiar si no sabes cómo hablas. Y no te creas que sabes cómo hablas. Por tanto, no te fíes de lo que tu cerebro te está proponiendo. Ese es el consejo que me pidió mi hijo hace ya dos o tres años y mi hijo tiene 39 años. Y, y Entonces le dije ese, no te fíes de lo que tu cerebro te propone. ¿Cómo no me voy a fiar? Es que llevo toda la, llevas toda la vida. Bueno, pues no te fíes. Claro, claro. Si quieres, sobre todo, construirte de alguna manera un poquito diferente a quien eres. Porque tenemos el peligro de construir una, una historia y además siempre eh, bajo las mismas, el mismo lenguaje. Uh -huh. ¿Eh? Es como una esfera lingüística a la cual nos hemos sumergido nosotros y somos una sola historia ahí dentro hay que abrirse por tanto toma conciencia del lenguaje el segundo es toma conciencia del lenguaje eh, bueno tiene unas cuantas herramientas de conciencia del lenguaje pero como no vamos a entrar sí vamos sí, no, em, no, em, no. el segundo sí, sería em, eh, la, eh, una vez que tomado conciencia del lenguaje empieza a regular a escoger o a seleccionar aquellas palabras que son interesantes primero no tenerlas en, eh, eh, en cuenta o no tener en tu vocabulario y ponerlas por otras. Te vas al diccionario, esto con los chavales sinónimos y antónimos, y bueno, puedes empezar a utilizar otro lenguaje. El, el, el diccionario es muy rico, no está para censurarlo, sino está para elegir. Uh -huh. Y aquí, en este, en, en este segundo elemento, es qué palabras quiero elegir. Eso está construyendo tu identidad y tu estilo de vida y tu estilo lingüístico en esa vida. Por tanto, ya empiezas a tener un cierto dominio eh, con, con esa eh, pequeña dosis de regular tu lenguaje todos sí. los días. Empieza con poquito, no seas ambicioso. O sea, no te va a cambiar, esto dura toda la vida hasta que te mueras. Lo digo a todo el mundo, desde que naces hasta que mueres, nadie nace por ti, nadie vive por ti y nadie muere por ti. Y tu lenguaje te configura, la creación de tu historia va contigo. El tercer paso, una vez que has, has tomado conciencia del lenguaje regular, del lenguaje, es el, la autonomía del lenguaje. Nosotros, nosotros lo llamamos la libertad del lenguaje, que es la capacidad de que no me dañe yo con mi propio lenguaje y que otros no me dañen con su lenguaje y yo no dañe con mi lenguaje a otros es la capacidad de ser libre para decidir ¿eh? de alguna manera que si el que me está hablando, pues igual no me está diciendo algo amable, atento, con sus frases kinder o con su comportamiento o esos sincericidas que existen, como decía sí. la Rojas Marcas, es decir, sincericidas. Yo que todo el día amigo voy a decir, oh, pues mira, los, eh, yo tengo prohibido por receta médica a los sincericidas, no quiero sincericidas, ¿Eh? con sus palabrecillos, ¿no? que van a, a, a matarme con sus palabras, eh, sí. entonces, no. <risa> entonces no quiero. Entonces, es la autonomía de ese lenguaje, esa libertad para poder saber que ya que he elegido un, un tipo de palabras que está configurando mi estilo de vida, que está configurando mi identidad, eh, quiero saber eh, eh, por mí mismo qué puedo hacer y qué puedo construir. No que me lo diga otro, uh -huh. su pues, lenguaje, o que me lo esté dando yo a mí, órdenes a, a mí. Esas frases que no puedes, no vas a conseguir, es difícil, es imposible, tú no estás preparado para esto. Tantas frases que te estás diciendo. Una vez que tienes ese elemento, que es un arma, es un arma, eh, eh, es un arma. Es, es, es algo que está trabajando tu lenguaje interior, principalmente esas tres partes, empieza la construcción de un lenguaje exterior. Ese lenguaje exterior tiene que ver con las habilidades. Es decir, cuando yo ya manejo ese, ese lenguaje, ya puedo decir, bueno, voy a ir a hablar con mi compañero, con mi compañera, con mis hijos, a mi trabajo, sí, en mi entorno. Entonces, de, ¿cómo hago que esas habilidades sean prácticas y útiles y sirvan a ese entorno en el cual yo estoy viviendo? ¿No? Y, y eso es muy importante. Porque claro, yo, yo al final salgo de mí mismo. Y tengo que volcarme hacia, hacia, hacia los demás eh, para abrirme y para generar lo que siempre decimos nosotros, porque un mundo mejor, un mundo más habitable. Y el quinto punto, aquí hablamos de competencias. Eh, cogemos, porque esto es un estilo muy de inteligencia emocional también, pero interesante. Yo he cogido también esa palabra porque fue pues interesante para que sepamos las competencias a nivel global. Es decir, a nivel universal. Es decir, cuando te das cuenta que 7.500 millones de personas son iguales que tú y necesitan ese respeto. ¿Qué voy a hacer yo? Cuando yo estoy hablando, pues a 7.500 millones de personas. No las veo, no las conozco, pero puedo ser compasivo, amable, atento uh -huh. con todo lo que está ocurriendo alrededor. No simplemente empático, y aquí es la diferencia más importante que yo introduzco entre la empatía y la compasión, que esa la introduce el, el ama, el aprendí de él. él dice que la empatía es la capacidad de sentir lo que el otro siente. La compasión es tener las herramientas para actuar en lo que le está sucediendo a la otra persona, para aliviar su sufrimiento y para que le gestionemos y le ayudemos a encontrar la felicidad. Por lo tanto la compasión es forma parte esencial de ese quinto elemento que es las competencias ¿eh? Entonces, podemos llamar amor entonces, las competencias es la universalidad el, el, el, el, el amor hacia el otro que no lo conoces y no lo ves el amor hacia todo ser vivo que tampoco conoces y todo lo ves el amor por la tierra en la que tú estás viviendo uh -huh. o el mundo en que tú estás habitando entonces te comprometes igual a, ir, a limpiar más tu acera a limpiar más tu casa fíjate incluso a cosas a muy complejas demás. cotidianas eso es. Esos son, esos son los cinco pasos. Luis Castellanos, nos quedamos con una definición preciosa de palabras. Fascinantes aventuras de pequeño tamaño. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a eh, ti. Marcos Cartagena es, como hemos dicho, un experto en cultura japonesa, pero quizás sería más adecuado considerarle un descubridor de otras miradas. Es el autor de la obra Sistema Hanasaki, en el cual nos plantea nueve pilares para una vida con sentido. Marcos, ¿cuáles serían esos nueve pilares? Bueno, Paloma, pues esos nueve pilares representan lo que para mí son nueve áreas muy importantes en la vida de las personas. Y empezaríamos por el primero, que es el Kaizen. Es la mentalidad de tratar de hacer las cosas siempre mejor la próxima vez de lo que ya lo estamos haciendo incluso aunque ya lo estés haciendo bien y de convertirte mañana en la mejor persona de lo que ya eres hoy no es la mentalidad de la evolución constante el siguiente es paz interior eh, es un pilar relacionado con aprender a tener eh, más calma en, estas, en estos tiempos en los que la calma es sí, bien escaso escasísimo, cierto el tercero es minimalismo para... Aprender a centrarte en lo que de verdad es importante ¿no? y eliminar de tu vida lo superfluo. El cuarto es salud, para construir un cuerpo fuerte y robusto. El quinto es relaciones, para uh -huh. construir un círculo fuerte que esté a tu lado y te apoye para salir hacia adelante y no para hundirte hacia abajo. Luego tenemos también el, el pilar de principios, que es... el Intentar encontrar en esos principios universales una luz que te ilumine en el camino. El pilar de actitud, que es adoptar las actitudes necesarias para poder llegar a cumplir tus sueños, no hacer realidad aquello que tú quieres en la vida. Y el pilar ikigai, que es eh, una palabra japonesa, de estas que no tiene traducción, que significa iki es vida, gai es efecto, resultado o valer la pena. Es eso que hace que tu vida valga la pena, aunque tu vida tenga sentido. Es ¿no? un propósito vital que tú eh, te autoencomiendas a ti mismo como una misión a cumplir y llevas a cabo en vida. Con lo cual ahí, con esos nueve pilares, efectivamente se sustenta nuestra vida y nuestro desarrollo como, como persona. Por supuesto has estado viviendo muchísimos años en Japón, dominas el idioma japonés. Hay quien, con Luis hemos estado hablando de palabras, de la riqueza de las palabras y a mí lo que me llama la atención del, del japonés es precisamente la, el uso de sus silencios. ¿no? no sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí. Eh, quizá... Eh, uno de los puntos en los que más se diferencia la cultura la japonesa de la, de la latina en general y de la española es que nosotros tendemos a, a llenar los espacios, los silencios, los tendemos, tendemos a llenar de palabras cuando el japonés precisamente lo mima y lo cuida. ¿Cuál es tu experiencia con las palabras? Porque además... Tienen una riqueza y una belleza impresionante desde el momento en que cada vocablo está compuesto por distintos kanjis o distintos ideogramas que tienen en sí su propio alma, ¿no? Como nos comentaba Luis hace un momento. ¿Qué hmm. experiencia es la tuya con los silencios y las palabras en japonés? Sí, el japonés es un idioma que, la verdad, en cuanto al tema de las palabras es fascinante porque como, te, como las puedes construir a su antojo uniendo símbolos que significan conceptos y... Juntándolos pueden crear conceptos más complejos, incluso cosas que para en, en el español necesitaríamos una frase para poder describir, como por ejemplo la frase que ha usado la palabra que ha usado Luis de coto dama. En realidad, esa coto viene de cotoba, que es palabra, dama viene de de tamash, que es alma, es el alma de la palabra y, tras, y transmite un poco eso que de que, de que las palabras llevan algo en su interior mucho más potente que el simple significado sino lo uh -huh. que luego dejan el pozo que dejan ¿no? y que pueden transformar la realidad pues así como muchas otras como Ikigai y, y luego también es eh, cómo los japoneses aprecian como tú dices, la ausencia de las palabras, incluso lo que tú puedes transmitir sin tener que decir nada de hecho hoy justo eh, estaba escribiendo sobre una palabra que viene a cuento que es inshin", eh, Ishin Denshin ¿Vale? es una palabra que viene del budismo Zen y significa y o sin sea, eh, sería como con el corazón, a través del corazón Denshin, comunicar al corazón es con el corazón comunicas al corazón sin necesidad de tener que decir ni una sola palabra es eso que transmites sin la necesidad de tener que articular ninguna voz con tu, con tu boca y, y hay veces que esa comunicación incluso existe no no tienes que que tener que decir algo para poder transmitir incluso un sentimiento complejo que tienes y que la otra persona comprende en el mismo momento, en ese mismo instante. Con tu simple presencia, ¿no? Con tu simple... La la simple historia. presencia, quizás una mirada, quizás mm. un, algo, un, un contexto. Y, y es que los japoneses, eh, su idioma está compuesto incluso para decir poco con mucho. La, el propio idioma tiene una estructura en la que facilita que se diga mucha información con pocas palabras. El haiku, por ejemplo, es una prueba de ello, es una poes un tipo de poesía, quizás sí. la más corta que existe, en el que con solo una frase puedes transmitir un sentimiento muy profundo. De hecho, el, el Museo de Haiku en, en Sumidaku es una auténtica maravilla porque solamente con una frase además acompañada por pinturas y por grabados, por eh, es, es, es toda una biblioteca el, cada una de las frases. Hablábamos sí. de silencio, pero además nos encontramos, y, y uno de los, de los pilares que hablabas en tu, en tu obra Sistema Hanasaki, es el minimalismo. Eh, me gustó mucho un, una, una idea que lanzas en, en tu libro que que decías mi cuerpo no, mi cuarto no estaba vacío, sino que estaba lleno de espacio. Sí. Es curiosa esa mirada, ¿no? Sí, es una forma diferente de ver de ver que a veces queremos llenar el vacío con cosas, metemos cosas, ya no solo cosas, sino también personas, personas sí, palabras sí. y de todo. Porque no podemos estar solos con nosotros mismos No podemos estar solos con ese vacío Que en realidad no está vacío Está lleno, lleno de ese espacio Para que puedan llegar nuevas cosas Entonces yo cuando entré en Japón eh, Una de las, de las ventajas que tuvo Diseñar el viaje a mi manera Fue que, que incluso pude elegir El tipo de alojamiento donde yo quería residir Yo quería un, un alojamiento Tipo tradicional, japonés Con solo de tatami Con esas puertas correderas que todos hemos visto En las películas sí. niponas y así fue, pero claro, cuando entré en esa habitación eh, totalmente vacía, o sea, tenía una pequeña mesa en el centro, lo primero que experimenté fue ostras, aquí falta mucho, ¿no? Aquí voy a tener que ir a comprar algo para llenarla, porque es que como me sentía incómodo incluso con el vacío. Pero después con el tiempo te ibas dando cuenta de que, de que, pues eso, de que ese vacío cumplía su función, de que incluso no hace falta llenar con cosas, algo que, que ya de por sí eh, está lleno de ese espacio que te permite estar más en calma más tranquilo que, que permite incluso que la energía fluya claro. sin atascarse ¿no? No, no es ese típico cuarto abarrotado que solo de entrar y de mirarlo ya te consumes Angustia, por dentro sí. con mm. Luis Castellanos hablábamos del equilibrio que nos proporcionan las palabras para ti, para Marcos Cartagena ¿cuál es el equilibrio en la vida de una persona? el equilibrio en la vida de una persona ¿A qué te refieres exactamente con eso? Tu obra, Sistema Hanasaki, um, se apoya, o sea, plantea que la vida está apoyada, o el desarrollo de nuestra vida, o el disfrute de nuestra vida está apoyada en esos nueve, en esos nueve puntos. De todos esos nueve puntos, que son las nueve patas imprescindibles en una mesa, uh -huh. no de cuál podemos prescindir, porque eso sería, un, sería una barbaridad, sino que en cuál particularmente para ti está centrado todo tu equilibrio. Estamos hablando ahora mismo de Marcos Cartagena. El equilibrio de, entre todos esos nueve patas, ¿cuál es el que más te reconforta, por así decirlo? Bueno, yo diría que los nueve son igual de importantes es y los nueve hace... se retroalimentan los unos a así los otros. Es. Pero si sí, tuviera que destacar uno necesario e imprescindible de los nueve, diría el primero, Kaizen, porque es justo la mentalidad de la mejora constante, el trata, la voluntad de, de, de evolucionar, de forma permanente la que te acerca a los otros ocho porque sin eso los otros ocho se quedan vacíos se quedan sin sin soporte uh -huh. pero si tú tienes esa voluntad que dicen de estar mirando siempre la mejora, al final acabas entrando en, en los uh -huh. demás en, en el pilar naturaleza en el pilar salud en el pilar principios claro. porque, porque aspiras a convertirte en una persona mejor desde esa aspiración hay otro concepto japonés, que es el de shokunin, que describe el arte de buscar la perfección en la práctica continua. ¿La, la práctica continua eh, de, en esa búsqueda incesante de perfección podría convertirse en un lastre o siempre va a ser una ventaja? Depende desde qué lado de ti la ejecutes. Mm, o sea, si tú lo haces desde el lado del inconformismo, desde la búsqueda de alcanzar algo mejor para poder sentir satisfacción, para poder sentirte bien, entonces siempre será un lastre, porque eso nunca va a llegar. Siempre estarás persiguiendo algo que se aleja y que cuando te acercas se vuelve a alejar más, porque siempre hay algo que seguir mejorando. Pero si lo haces desde el lado de, de, de decir, bueno, yo estoy contento con lo que tengo y con lo que soy y estoy satisfecho en este punto de mi vida, pero aspiro a algo mejor porque tengo gran más grandeza que expresar, entonces desde ahí siempre será algo que te beneficie, porque tú ya no buscas una mejoría para sentirte mejor, sino que buscas una mejoría simplemente para expresar la grandeza que llevas dentro. Y esa grandeza que, que todos llevamos dentro, unido a la disciplina férrea, que por lo menos es el concepto que nosotros tenemos de los japoneses, ¿podríamos decir que es la base de la prosperidad y del progreso de Japón o...? O, o, ¿O es mucho más espiritual, ancestral que en realidad limitarnos a, a esa disciplina, a esa excelente organización que tiene todo? ¿Va algo más allá? Bueno, sin duda es un compendio de muchas cosas, pero me atrevería a decir que la mentalidad que hay en Japón, que es además una, una forma de, de actuar que se utiliza en las empresas, que se utiliza en las artes marciales... Yo recuerdo cuando llegué a Japón y el capitán del club de karate donde empecé a entrenar eh, me dijo, tienes que llevar tu libreta a Kaizen. Y, y no, no tenía ni idea de Kaike, ka, o sea, no sabía que esa palabra. <risa> Yo, ¿qué es, no? y, y hay muchas variables, pero sí, sin duda el hecho de que sean personas que buscan la mejoría constante les ha ayudado mucho en todo ese proceso de, de evolución como país que han, que han tenido. Marcos Cartagena, me, me gustaría cerrar tu intervención con esa palabra que hoy nos has descubierto, que es Isindensin. ¿Que nos recuerdas el significado? Sí, Isindensin es a través del corazón comunicar al corazón. Y yo te agradezco de corazón que hayas decidido comunicar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. Ha sido un placer. Para ti. Mila Manteca llega para terminar el programa cargada de una declaración de intenciones, Quiero amar, que es el nombre del, de, de su primera obra. En la carta de bienvenida nos encontramos una reflexión que dice lo siguiente, es bueno detenerse para ver si lo que quieres para tu vida corresponde a lo que estás haciendo con ella. Mira, ¿cuál es el momento más adecuado para parar y hacer esa revisión? ¿Hay algún momento en el, en el trayecto que es el momento ideal o realmente es algo que tendríamos que estar haciendo permanentemente? Esa revisión de lo que estábamos hablando también con Luis, que es el poder de las palabras y el uso que hacemos de ella, el ikiga, eh, toda la filosofía japonesa que nos ha planteado Marcos, ¿nos podemos beneficiar de ello? ¿Y cuándo parar? Pues sí, yo creo que como dice Luis, que todo son palabras... Y, y yo creo que, que, que sobre todo cuando nos decimos esas palabras de no tengo tiempo, sobre todo, no tengo tiempo para parar. O personas que se dicen, pues eh, no puedo más, eh, la vida, todo me va mal o, o voy tirando, ¿no? Entonces al final te estás diciendo mensajes a ti mismo y al exterior que te están dando una señal de que realmente es el momento de parar. Al final la frustración que tenemos un poco... Y bueno, eh, yo creo que para mí ese momento de parar eh, ha venido a través de, de relaciones, sobre todo de parejas, eh, a través del dolor. O sea, yo he tenido que tocar fondo para parar. Entonces, lo ideal es que no tengamos que llegar hasta, hasta ese punto sí, para hacerlo. escucharnos escucharnos más antes, sí. En, en tu obra nos hablas de momentos que han marcado tu vida hasta el punto de llegar a preguntarte qué estoy haciendo mal, qué hay mal de mí, qué, qué me atrevo a cambiar o qué, o qué no quiero cambiar. De nuevo, volvemos al poder de las palabras, como hemos iniciado con Luis Castellanos. ¿Cuáles son los mensajes que cuando arrastramos una herida, una herida uh, que, que quizá la, no solamente ha llegado a nosotros cuando éramos niños, sino que probablemente la estemos arrastrando generación tras generación... ¿Cuál es el mensaje que normalmente se repite dentro de nuestro cerebro? ¿No valgo? ¿En nuestro cerebro, dices? Sí, en, en, nuestra, en, en nuestro corazón, casi podría decir. Yo diría que, bueno, que son los resultados que vas teniendo en la vida. Al final, muchas veces somos, eh, no somos conscientes eh, de por qué nos están pasando las cosas. Y si observamos resultados y si nos van saliendo las cosas mal, vamos atrayendo determinados tipos de relaciones... Eh, tóxicos o enfermizos eh, también tenemos una mala relación con nuestros padres, estamos en conflicto permanente o, o de vez en cuando o no nos hablamos con determinados amigos, todo eso son resultados y, y, y tenemos que hacerles frente ¿sabes? entonces eh, pues ahí es, ahí es el momento de empezar Enlazando de nuevo la belleza de las palabras con, con la belleza de las palabras concretamente japonesas, existe otro término que seguro que Marcos conoce bueno y Luis por supuesto, kintsugi o la belleza de las cicatrices que es una técnica japonesa para arreglar las fracturas de la cerámica y en vez de simplemente pegarlas aprovechan a, a pegarlas con un barniz de resina espolvoreado con polvo de oro, de plata, de platino que queda evidente que aquel aquella vasija ha estado rota y ha sido reparada. Eh, Mila, ¿cuál es la herida del amor que más cuesta cicatrizar? Son, tenemos diferentes heridas como el abandono, la humillación. Para mí mi herida ha sido precisamente el abandono y es una herida que, que cuesta, que cuesta superar eh, porque te estás refugiando siempre fuera, buscando, buscando y con ese miedo al abandono, pero yo creo que cada uno habrá experimentado la suya propia, muchas personas la tendrán y no son conscientes de ella. Yo lo que animo en el libro es a que cada uno investigue sobre su propia vida y vaya incluso para atrás, para, pues para ver su infancia. Eh, animo muchísimo a la terapia, animo mucho a leer, a hacer terapia y a descubrirse a uno mismo para salir de sus patrones inconscientes y, y conseguir una vida plena. Y... Hablando de, de eso, de, de, de diálogos internos, ¿Estás de acuerdo? Hay una frase que a mí particularmente me, me, me sorprendió la primera vez que la escuché y me ha hecho reflexionar bastante, que es cada vez que digo sí a alguien, quizá me estoy diciendo no a mí. ¿Eso es algo que crees que está ocurriendo en el mundo hoy en día? En cierta manera sí, nos dejamos influenciar mucho por, por el entorno y no nos escuchamos a nosotros. Y creo que cuando empiezas este viaje de, de autorrealización o este viaje de autoconocimiento, este viaje de ejecución, de, como decía Marcos, de ser mejor cada día, empiezas a escucharte más a ti. Tienes que buscar herramientas, estar muy atento a, a las señales de lo que te va pasando y, y libros y conferencias, y ir conectándote cada vez más contigo mismo, buscar esos momentos de silencio para no dejarte de llevar tanto por la sociedad, por lo que nos imponen, por lo que todo el mundo dice y ser más, ser más uno mismo, más auténtico. Quiero amar, un libro de positivismo puro y análisis interior que sin duda hará las delicias de todos los lectores. Muchísimas gracias Mila Manteca por, por traérnoslo esta mañana. Muchas gracias, Epi Paloma. El lenguaje positivo, tal y como nos sugiere hoy Luis Castellanos, es una forma de mirar el mundo. Es la capacidad del ver el lado favorable de las cosas para crear una buena historia personal. Y no olvidemos que la suma de historias personales se convierte en la historia de nuestra civilización. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, hemos descubierto el tremendo poder de las palabras, independientemente del idioma castellano con su riqueza, japonés con sus silencios o el propio idioma universal del amor. Gracias Luis Castellanos, Marcos Cartagena y Mila Manteca por acompañarnos esta mañana y como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. A la vista de todo lo que hemos descubierto hoy la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cuál es el lenguaje del futuro? Porque si empleamos las mismas palabras repetiremos lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden